Aquí hay uno. Venga, ven a pues yo quiero que tú. De 16 mil. Oye, otro recibo de 16 mil. 700 Míralo ahí. Si se puede ver la cámara. 16 mil. Oigan, de 3 mil a 18 mil a 16 mil. Le estoy haciendo para que la gente pueda ver esto. Entonces, miren aquí. Aquí tiene 13 mil. No, pero esto, esto es increíble. Ella dice que fue al cuartel, pero yo no, no me explico esto. Miren, bueno, miren, miren, miren miren todos los recibos. Yo le voy a hacer. Miren, miren todo eso. Miren, miren, miren, miren. Miren cómo le, le, le aumentó. Eh, ah, y ah, y de, están después de la otra mano porque estoy enfermizo y no veo bien. Dice aquí. Miren aquí, aquí presentó ella el número de cédula. Miren aquí, miren, miren, miren la doña Antonia Durán Rosario Ah, pero aquí dice que ella No, nació en Tenares Pero entonces, ¿verdad? Vive en la capital En la capital, ahora lo vi Vive en la capital Oigan, señores Esa señora El último recibo Le llegó de 36 mil pesos Y dice ella Que ya no tiene nada en su casa la mujer casi al borde de la locura. Entonces, yo me pregunto, ¿y el PLD quiere ganar las elecciones así? ¿O considera que este pueblo es tan torpe, que este pueblo es tan estúpido, que le suben la luz, que le dan apagones, que le suben el gas de cocinar? que esta corrupción no, que no hay quien la aguante que hay un estado de inseguridad ciudadana donde nadie está seguro en este país que la educación es un fiasco la salud pública es un fiasco y el PRD piensa ganar las elecciones o, o este pueblo es un pueblo que se convirtió en bandido y va a votar por el verdugo que lo está masacrando. O sea, ese pueblo llegó a su extremo de votar porque lo, lo, lo está masacrando. Con todo eso. No, no es un invento de Omar, ustedes están viendo. Ustedes están viendo las pruebas. Entonces, señores. Y eso es ahora, dejen que pasen unos meses, dejen que pasen unos meses para que ustedes vean que estamos viviendo en el paraíso para lo que va a ser eso de, dentro de varios meses. Estamos viviendo en el paraíso todavía, porque en, en dos o tres meses esto va a ser irresistible en términos económicos, por más bla bla que ustedes escuchen porque bueno, a, a, aquí hay gente tan cosa, dile a alguien que me ponga un video que me mandó eh, eh, el querido locutor José Domingo Esteves sobre de que un tipo, vean un esto dile que le dé audio para acá la carteras son a uno y medio con mil pesos adentro, la revisa como yo vaya lejos, Sí, porque no corro mucho, ya son 57 años declarados tardíos, <risa> y entonces mi papá era a mesero trabajo, la carretera son a uno y medio con mil pesos adentro, la revisa como yo vaya lejos Sí, porque no corro mucho, ya son 57 años declarado tardío Ajá. Y entonces mi papá era mesero trabajador, yo nací cansado. Anda. Sí, bebé. pero yo lo no cojo suave, varón, porque la mujer mía con 100 pesos me está guardando pescado frito, salada rusa, una de vacato, un juguito y una pequeña todos los días. ¿Todos los días? Sí, di, día, que, di que se lo gana de lado y yo no veo lado en la nevera. Ajá. Sí, bueno, bueno. Sí. Pero ahora de Maidato vendieron dos casas con motivo de viaje. Ajá. Si sí, una de viaje de agua que se le mete una de viaje de problemas. Sí. Sí, no, yo lo cojo sí. suave, varón. Ahora yo me llamo un amigo mío que está enfermo. Y bien, le dije, bien. pero tómate té este de la de hoja. Miren, ese señor dice que él vende carteras, 150 pesos, y que la cartera tiene mil pesos adentro. Y hay gente que no cree eso y se dejan engañar. Entonces yo no descarto, porque una vez yo conocí un tipo, un men, que lo engañaron, un haitiano, casualmente un haitiano. Le dijo, si tú metes en esa mascota Mil pesos Te lo voy a convertir en cien mil pesos Ay, Dios. Y el tipo lo metió a los mil pesos Entonces, yo no descarto <risa> Que en este pueblo aparezcan gente Que crean eso y, y, y, y entonces también Que voten por el PLD que le está, le está, le está creando la vida imposible ah, Buenas tardes bueno. Ah, ¿Cómo tú estás, mi hermano? Te habla tu amigo Rafael Castillo, el abogado, amigo tuyo, tu hermano. Ah, Rafael, ¿cómo estás? Un placer, hermano, un placer. Bien, sí, eh, mi hermano. Hermano, allí yo vi la acción de la mesa. Ajá. Parados todos los motociclistas, cobrándole multas y por el caso. Está acabando de salir de una cuarentena. ¿no? no, espérate. Las multas están prohibidas mientras esté el estado de emergencia. Están prohibidas. Es que ellos no pueden poner multa Es que eso está prohibido no Incluso Rafael es Voy a contar esta historia A, a propósito de eso Hay una amiga Que es ingeniera de Castillo y, de me amiga, y, me pregunta, y me pregunta Omar Como tú vives en Macorís Yo me gustaría que tú me averiguaras <risa> Si cuando van a abrir la, la oficina de la licencia en Macorís, porque yo tengo que renovar, me dice ella mí. Y llamo al doctor Rafael Rodríguez, que está ahí y no me deja mentir, actual regidor del ayuntamiento, que es el, que el médico que chequea de la vista a los que van a adquirir licencia y la van a renovar. El doctor Rafael Rodríguez, todo el mundo lo conoce. Y yo lo llamo. si sí, tu amigo. Yo lo llamo al doctor Rafael Rodríguez. Doctor, mire, me preguntó una televidente de Castillo, la, la ingeniera eh, eh, que quiere saber esto y esto y esto y esto. Y me dice: No, las oficinas están cerradas. Pero dile a ella que no se preocupe, que no pueden poner multa ni por licencia vencida, ni por, por nada mientras esté el Estado. Y que incluso. Recuerdo que me dijo, nosotros vamos a abrir, vamos a abrir. entre el 24, 25 y el 27 de mayo. De modo que eso de AME es una violación vulgar, como todo lo que sucede en este país. Oye, Omar, yo cogí a llevarle a la esposa mía a la junta y saqué la pasola de la marquesina. Y me pararon frente a la barra de el poros. Y me interesa poner una multa, el cogí el ticket de la multa, el cogí, se lo rompí, se lo tiré arriba, media y lo vemos en los tribunales. Claro, porque eso es, los tribunales son los que deciden. Yo le dije, yo soy abogado y tú a mí no me habías voluntario a, a mi derecho, porque todo, estamos en cuarentena, estamos en un estado de emergencia, y si tú me pones esa multa te voy a llevar a los tribunales. Y fui hoy al banco, a mí sí le había reportado la multa no la reportó. Si me la reporta, voy a seguir a hacer recurso. El... Claro, porque es una violación. Tú tienes, hermano, tú tienes toda la razón. Toda la razón tú tienes. Toda. Toda. Yo toda. Tú y tu programa, porque seguro el coronel de la mesa debe estar viendo ese programa. Para que eh. hable con su trabajador.